En campañas agrícolas las personas migrantes realizan unas labores esenciales para el funcionamiento de la comunidad, pero al mismo tiempo son invisibilizadas y olvidadas por la sociedad. Olivares, frutales, hortalizas, cereales de Andalucía, Extremadura, Valencia son algunas de las muchas campañas agrícolas donde se realiza la recogida durante la temporada. Personas migrantes que vienen de países sumidos en la pobreza o de estados fallidos como Marruecos, Senegal, Mali, Guinea, Rumanía, Polonia en su mayoría. Países donde existen guerras y conflictos sociopolíticos o religiosos prolongados, saqueados muchas veces por los propios países occidentales a donde van a buscar trabajo y que solo buscan un trabajo digno para sobrevivir y enviar remesas a sus familias. Jornadas donde se recolectan miles de kilos de frutas y hortalizas que alimentan a buena parte de Europa, con sueldos de miseria, en ocasiones sin contrato y con unas condiciones laborales y de vivienda de semiesclavitud y precariedad. Yo no sé, la gente en España, si sí saben dónde viene la verdura, cómo se ha trabajado, cómo se ha cogido. Pero la gente que están cogiendo la verdura aquí en Andalucía, viven en unas condiciones horribles. La gente sabe bien que estamos trabajando de una manera irregular. Muchos de nosotros no tenemos papel. Este No me digas que las autoridades no lo sepan. Los empresarios lo sepan, pero se callan la boca porque a ellos les viene bien así. فين يويل باوترو بيس ولكن تسقل بقول لك اللي مكي يخاف مكشي بوراق اللي مكي يباشوك ما عندكش الوراق سريحة فنع تمشي لما نتواجي عدمين وتتشوف راسك أنا لعائلة ليس شي حاجة فنعشي مكينش أكتر يالناس دبا اللي بغيتها تضرح لحقك وقول كتي ما عندكش الوراق totalmente vine acá a Leida por motivo de la, de la cosecha, no había espacio, tuve que dormir en, el, en la calle tres noches, arriesgando la vida. Porque me dijo que mira, aquí sí que cuando viene tiene que te falta traer ducha, agua para ducharse y para vivir ah, también agua. Algunas veces lo compramos, algunas veces no lo compramos, lo, lo vimos agua de, de, de las fazas. Estos asentamientos están levantados en zonas de descampado, del extrarradio de poblaciones olvidadas por las administraciones, a pesar de contar en todos los municipios con viviendas vacías de sobra que no les quieren alquilar por ser migrantes pobres, y con infraestructuras municipales que los ayuntamientos deberían habilitar para estas personas temporales. Sumado a esta situación están los casos de incendios, bien sean si intencionados o no. No saben querer nadie en nosotros, los políticos tienen que enfrentar, enfrentar con esta realidad, es una realidad que está pasando en España y os pideis un favor un favor súper gordo que ya solucionamos estas soluciones que estamos viviendo hace un montón de años por favor es medidas urgentes nosotros somos personas trabajadores y necesitamos estas situaciones habilitamos viviendas dignas para nosotros ya están todos aquí mira ahí señores que no necesitamos las comidas que no están tratando, trayendo las comidas. Lo que necesitamos, vivienda, estamos trabajando, podemos comprar. Que habilitan viviendas inmediatamente para esta gente. Que tenemos que buscar solución ya y regularizar ya la situación de los inmigrantes. El trabajo de estas personas reporta millonarios beneficios en regiones de todo el país para empresarios, comercio, ayuntamientos e intermediarios. En el caso de la recogida de frutos rojos de Huelva, llegan todos los años más de 20.000 mujeres que son seleccionadas en Marruecos por factores de edad entre 25 y 45 años, casadas o viudas, con hijos, para así asegurarse que vuelvan a su país de origen, garantizando así una mano de obra barata, con cargas familiares y con dificultades de reclamar sus derechos, que esto será aprovechado por los empresarios locales. Para hacernos una idea de la situación que se da con dichas trabajadoras hay que ver algunas cifras y datos. El 46% de las personas migrantes no europeas en el Estado español trabajan en actividades declaradas esenciales en el estado de alarma. España es el mayor exportador de frutas y verduras de la Unión Europea. Huelva y Almería son un referente del sector agroalimentario con una facturación de más de 400 millones de euros al año. Aquí, Chabola, los otros tienen problemas. La gente no tiene papeles. Trabajamos con miedo. Vivimos con miedo. Tenemos derecho a vivir mejor. Solo necesitamos trabajo, nada más. Esa es mi, mi historia y espero que Dios me acompañe y me guíe para poder terminar todo esto y tener un retorno a mi casa. Porque los campos se benefician ellos y nosotros, ¿vale? Es mutua el beneficio, el beneficio es mutua Ellos deben de saber que nosotros somos esenciales aquí y más aún ahora mismo que está la pandemia. Lo más duro es eso. El... Cuando estás en verano, por ejemplo, en bajo invernador, es imposible estar. El jefe te manda a sofatar y el jefe no te da ni material, ni pasión ni nada. Que sopatas como si fueras, no sé, no sé cómo nos consideran ellos a nosotros. Pero nosotros siempre hemos estado allí. Hemos estado trabajando durante la pandemia, hemos estado esforzando diariamente arriesgando tu vida para alimentar a las otras personas. Si somos esenciales, deberíamos tener unas condiciones mejores en las que estamos ahora. Por todo ello, desde CNT, consideramos necesario que las administraciones no ignoren estos atentados a los derechos humanos más básicos y exigimos una regulación masiva a las personas migrantes que trabajan en campañas agrícolas por todo el país. Viviendas dignas para las personas jornaleras migrantes a cargo de los empresarios y o de las administraciones durante el periodo de las campañas agrícolas. Cumplimiento de los derechos laborales y de los convenios provinciales del campo, con la subida correspondiente del salario mínimo interprofesional. Inspecciones regulares en los tajos y en las viviendas habilitadas por el empresario, especialmente para las trabajadoras migrantes, que pueden estar expuestas a abusos de todo tipo que se pare de extender bulo y criminalizar la realidad de la población migrante en los medios de comunicación, usados como altavoz de la ultraderecha y sus mensajes de odio, y que solo consiguen manipular la opinión pública y aumentar la xenofobia.